Academia Más. Curso Acreditabash Ceneval. Calendario 1-2022. Iniciamos. Convocataria 1-2022. Fecha 15, 16 y 17 de diciembre del 2021. Curso Colbash, Ceneval y Comipens. Inscripciones abiertas del 3 al 15 de enero del 2022. Curso Colbash, Ceneval y Comipense. Inicio del curso 17 de enero del 2022. Acreditación <música> de bachillería de cuenta con guía de estudio, examen de simulación, clases en Google Classroom, Capuz y Quizlet, curso presencial, online y presencial video tutoriales, PDFs de cada materia, sesiones online, taller de matemáticas más. El examen se presenta el día el mes de septiembre de 2022, según calendario oficial, y resultados en octubre de 2022. Edad, 15 años más. Acredita BASH. El curso de Acredita BASH, si te inscribes del 3 al 15 de enero o antes de 2022, se pagan 0 pesos de inscripción. Después se realizan pagos el primer mes de 950 pesos mensuales y así durante 7 meses. 7 pagos mensuales de 1, 150 pesos cada uno. Edad: 15 años o más. Cursos en Eval. WhatsApp: 5538 360, 66. Academia Más. Gracias por estar aquí. Soy el maestro Luis Granados. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.